¡Hola amigos del Canal Random! Poco a poco nos vamos acercando al final de la serie, y lo mejor está por llegar... se supone... ya que ha regresado el choc y calvo, así que vamos con el sexto episodio. Regresamos al momento en el que Andy se tira con camión por el barranquillo. Varios muñecos liderados por el choc y calvo consiguen sacar a Andy del camión antes de que explote. Volvemos al presente, donde Andy lleva un año siendo torturado por el calvito, Además, la doctora Mixter le cuenta que el Chucky Hulk murió. La señora también se ofrece a matar a los chavales. ¿Qué Resulta que la doctora Mixter fue la terapeuta de Charlie Ray cuando éste tenía 7 u 8 años. En fin, que Chucky y la doctora se van para matar a los chavales. Aprovechando que salieron, Devon y Lexi entran a la cabaña y desatan a Andy, que aunque tarda en reconocerles, al final decide ir con ellos a la escuela a por Chucky. En la escuela, la hermana Ruth sigue pensando que el Chucky Hulk es DIOS, <risa> Pero este se da cuenta de que la doctora Mixter ha llegado con el coronel, así que el calvo malvado lo amenaza y Hulk le hace una peineta. Jake y Nadine están preocupados porque Devon y Lexi no regresaron anoche. Además, tienen que aguantar el sermón del padre Bryce, y como escaparon varios alumnos prohíbe que salgan de sus habitaciones. Una chismosa acusa a Jake de la desaparición de Trevor, pero llega la doctora que la manda a su habitación. Al padre Bryce no le gusta el muñeco y quiere que Mixter se deshaga de él, pero ella dice que lo necesita para sus terapias. La hermana Catherine discute con el padre Bryce, ya que el castigo que les ha puesto es absurdo. Entonces llegan Devon y Lexi acompañados de Andy, diciendo que se lo encontraron y que quieren ayudarle, pero el padre Bryce no quiere ayudar al mugroso de Andy, así que la hermana Catherine toma la iniciativa y lo acompaña. La doctora Mixter vacila a los chavales y les advierte que no se metan con la calvicie del coronel, también les dice que Chucky los matará. Devon le cuenta a Jake lo que vieron en la cabaña y que deben tener mucho cuidado con el coronel. La hermana Catherine está cuidando de Andy y este se guarda unas tijeras. Mientras, la hermana Ruth visita al padre Bryce y le dice que ha ocurrido un milagro y le enseña al Chucky Hulk que ha resucitado. Además, le dice que es nuestro señor y salvador, así que el padre le dice que se vaya a su habitación. Llegó el momento del enfrentamiento entre el Chucky Hulk y el Chucky Calvo, el cual envenena con arsénico al musculoso. A todo esto, lo del collar de orejas es muy de soldado universal, entre muchas otras. Lexi y Nadine han conseguido entrar al cuarto de los chicos por la ventana. Devon les cuenta que el coronel es el último Chucky malvado y que mató al resto, así que Nadine ha traído unas armas que son una mierda para enfrentarse a él. Vamos, lo que yo decía, que el Chucky calvo es el más malo de todos, Qué inesperado, ¿verdad? Porque todos los calvos son malos. Chucky ve nerviosa a Lexi y le ofrece unas pastillacas. De repente llega el coronel dispuesto a enfrentarse a la muchachada, pero resulta que Andy le clavó unas tijeras en la calva la hermana Ruth ha encontrado al Chucky Hulk muerto y jura venganza eh, pues porque sí Glenda habla con Glenn tras un sueño y este les muestra el regalo que les hizo su madre Kyle le pide a Nika hablar con Chucky así que se hace un corte para que cuando la chica vea la sangre se manifieste Chucky Hombre, no sé yo le habría quitado los brazos de metal por si acaso pero claro, yo soy un cobarde estos son muy valientes, muy inteligentes y muy guapos y, y todo eso pues claro, le da un manotazo al arma que la recoge Glenda para apuntar a Kyle. En fin, que le da una hostia a Chucky y Glenda le devuelve la pistola. Por televisión anuncian que están buscando a Jennifer Tilly por asesinato y que su casa salió ardiendo. Por la noche llaman a la doctora, que les dice que solo queda un Chucky bueno. En ese momento Andy intenta matar a Chucky, pero Jake trata de impedirlo, pero por el poder de la casualidad llega la doctora que se lleva al muñeco y los encierra. Por allí aparecen Bryce y Catherine, que ven al muñeco hablar y accidentalmente Mixter dispara a la monja. Andy ataca a la doctora, o mejor dicho, ataca a un señor con peluca blanca que se nota muchísimo. Pero Mixter consigue dejar al piojoso inconsciente. Nadine ha ido detrás de Chucky, y como le dice que es su hada madrina, el muñeco la pone a volar. Lo peor es que parece que no se acuerda de lo que hizo. En otro lado, la doctora Mixter apunta a Bryce y a la monja. Pero si queréis saber qué pasará, no os perdáis el séptimo capítulo la próxima semana. Aquí, en el canal Random. No aceptéis imitaciones. Fin.